Buenas tardes Carmencito. ¿todo bien? Ok, así me gusta, mira, es un placer verte, porque siempre eres una persona muy inigualable Escucha lo siguiente, tienes que usar tus crocs, eso es importante porque, porque realmente eso es más cómodo Y además, ve esta cosa, cuando tú usas crocs, eso quiere decir que eres una persona que no se complica ok una persona que resuelve fácilmente de manera didáctica ok ten eso presente bueno quiero decirte algo tú sabes que por ahí hay diversos cyber y esos cyber cada uno tiene una ip distinta bueno con respecto a lo que tú ya sabes debes hacer eso la gira por los cyber ok un día en la en el CYBER de la Mérida, otro día en el CYBER del Mercado, otro día en el CYBER de la Universidad, otro día en el CYBER del Terminal y así, en varios CYBER, para que tú vayas eh, haciendo tu cosa. Pero ve, eh, esa cuestión de, lo, de ir a los CYBER es algo que tú vas a, a realizar, pero no siempre, sino a veces. Algunas semanas sí, otras semanas no. Tranquilo, lo importante es que seas comedido con el sistema, entiende. tienes que ser comedido para que puedas eh, obtener tus resultados sin levantar sospechas, tranquilo, todo estará bien, Dios te bendice y siempre te favorecerá, claro que sí, mira, escucha lo siguiente, tienes que portarte así como se portó el cojo en la iglesia, cuando el cojo le pidió a Juan y a Pedro una limosna, pero Juan y Pedro no se la dieron, el cojo entonces quedó ciertamente deprimido pero sin embargo guardó la compostura y mantuvo la calma y recibió una mejor recompensa porque recibió la sanación de su cojera entonces la respuesta de Dios fue superior a las expectativas que tenía el cojo así se salvó y bueno eh, estuvo tan alegre que decidió entrar a la iglesia a darle alabanzas al Señor oíste entonces recuerda el Señor tiene para nosotros una respuesta superior una respuesta mejor que lo que nosotros considerábamos o pensábamos o estimábamos entonces tranquilo siempre la respuesta de Dios superará nuestras expectativas y bueno, aparte tenemos que dar y brindar siempre un buen servicio, porque así lo hacía Gallo. Gallo fue un personaje muy famoso, importante en la iglesia, al cual Juan le envió un mensaje lleno de saludos y deseos buenos, que le decía que prosperara y tal cosa, pero también lo felicitó. Porque él era un grato servidor, un buen servidor de los forasteros que iban a su ciudad a, a descansar un rato para luego continuar con su camino a la salvación. Esos forasteros comían en la casa de Gallo, eh, se bañaban y todo eso, dormían allá y eso era bueno. Entonces Gallo les brindaba un buen servicio. ¿Qué pasa? Por eso... Eh, fue felicitado por Juan y además ve lo siguiente, esa actitud de gallo es una actitud que debemos practicar nosotros, brindar un buen servicio, cinco estrellas, porque Dios valora eso, Jesús lo dijo muchas veces en sus prédicas diversas, en sus sermones y bueno eso es también apreciado por la gente que nota cómo la gracia de Dios influye en nuestras vidas cuando actuamos así, ok, entonces hay que actuar bien, hacer las cosas bien, brindar buen servicio, siempre ser educado y todo eso, bueno, ahora sí, es muy tarde ya, que Dios te bendiga, cuídate mucho y estamos hablando, chao, un besito.